Horóscopo de Leo para hoy. 20 de marzo de 2018. Las últimas dos semanas algo te ha estado empujando para que te encuentres con tu ser. De hecho, te has obsesionado un poco. Aunque la configuración planetaria de este día te hará olvidar por un tiempo de tu persona, la energía astral te llevará aún más lejos de ti mismo o misma para darte algo más de perspectiva sobre tu vida. En la descripción del vídeo, encontrarás tu horóscopo completo de amor,